De vuelvan a ustedes tocando el fondo, vamos señor director entonces con el listín, rápidamente el gobierno anunció un acuerdo con. después que lo atacamos, porque él consiguió su vacuna para él y sus 25 mil funcionarios y médicos, iba a dejar al pueblo que se metiera la otra vacuna la de AstraZeneca, con muchísimos efectos secundarios, parálisis facial eh, problemas neuronales problemas eh, la, bueno, con reacciones tan adversas que hasta cuatro personas murieron por eso hasta paralizaron en un momento su, el inicio de su aplicación con su permiso entonces ya hoy anuncia, asustado por todos los ataques, el colegio médico dijo que no se vacunaba con esa cuestión de AstraZeneca hoy inmediatamente anuncia que adquiere 7.9 millones de dosis de vacuna. De Pfizer y dio BioTex. Eso lo dijo la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Están asegurando entonces. Cubrir a la población. Ustedes saben que él ya había adquirido 10 millones de dosis para 5 millones de dominicanos. Con estos 7.9 le está pretendiendo vacunar a todos los dominicanos. Y a los extranjeros que estén en el país también. Yo supongo que va a ser por una especie de lotería, ¿no? ¿A quién le va a tocar la de Pfizer a quién la de Biotech y a quién la de AstraZeneca? Eso solamente se ve en un país que es un sancocho, queriendo quedar bien con todo el mundo. Debió comprarse desde el principio, la de AstraZeneca toda y asegurarlo, igual que los otros países. Pero eso es parte de la improvisación de una gente que no sabe nada de eso, que es la que está dirigiendo el ambiente de salud como es Raquel Peña, me disculpa, la vicepresidenta, una persona que se ha manejado en el mundo de la economía y que de esto no sabe nada. La se acordadas van a ser suministradas en el transcurso de este 2021. Estas de, de, Pfizer, de Pfizer y la de Biotech van a ser aplicadas en el segundo trimestre. ¿Qué están diciendo? vamos a vacunar a los pendejos con los 5 millones de dosis que conseguimos primero y después de esos primeros 6 meses vamos a vacunar a nuestra gente mientras tanto creamos los grupos de rebaño para que no se siga contagiando y propagando esta nueva cepa que ya ayer, yo lo dije el lunes lo mostré el video antes de ayer y ayer lo confirmé que aquí andaba la nueva cepa pero como se dijo en un programa de un pueblo de un Abogaducho llamado Pitágoras, el periodista, que vive predicando todos los días y, y hablando estas cosas que no tienen importancia, porque lo que vende aquí es lo, ahora no es revista suceso, ahora lo que es redes sociales, sangre, desnudez, droga, alcoholismo, muerte, vulgaridad y toda esa asquerosidad, eso es lo que vende y lo que tenemos un público exclusivo gracias a Dios que a mí me siga bastante gente porque donde quiera que pisé hoy nos saludaban, nos hablaban, nos decían y eso me hizo sentir muy bien que entienden estas cosas que yo vivo diciendo ya se demostró yo lo voy a mostrar en el video en un momentito cómo ya entró una persona para la nueva cepa y usted dice esa es una que ya ha identificado, eso hace siglos que está por ahí, por eso las cifras están tan altas y por eso el director del hospital Robert Rick Cabral se si atrevió a decirlo siendo funcionario de este gobierno, pero mandaran a callar después. Pero yo, yo presenté el video y se lo voy a recordar esta noche. O sea, recuérdeme, señor director, para mandarlo más adelante. Para que la gente vea cómo él lo dice. Y esas son las causas, en parte, de la alta tasa de positividad. Y los leguleños y todos estos plebes en las calles sin saber lo que va a pasar. Entonces la represión... Pueblo con hambre, sin trabajo. Si ustedes no se han dado cuenta. El precio de la canasta familiar ha aumentado alarmantemente cinco semanas, incluyendo hoy, que se elevan el precio de los combustibles y el gas, atentando contra las amas de cocina, las amas de casa, contra las que manejan la cocina y contra las que transportan gente. Y por lo tanto, se está produciendo una escalada de alza en los precios de la canasta familiar y nadie dice nada. Porque estamos como los pendejos. Buenas noches. Buenas noches, tú sabes, ¿sí? Muy bien, igual para ti. El director del hospital de aquí de San Francisco. Él dice que no hay COVID, el hospital está lleno de COVID, no quiere dar los justo para trabajar. No quiere dar macarilla, ni quiere dar nada, no hay barca, no hay nada para trabajar. Y hay muchísimas enfermeras, enfermas y médicos también. No trabaja en el hospital, mi amigo, el doctor antiguo, ¿eh? ¿El? Mi Iván y trabaja y él cuidándose como un pendejo en su casa, mientras ustedes los que están trabajando en el hospital no tienen guantes, no tienen mascarilla, no tienen material y no tienen la forma para cuidarse y protegerse de ese COVID que está acabando ahí. Gracias por llamarme, ese es el precio de usted poner a un político inepto. Es amigo mío y me disculpa, pero lo corté nos a lo valiente. Tengo que tener como 20 años, pero pues no lo veo. Que el único premio que hizo fue hacer campaña para ponerlo ahí. Entonces, miren cómo me dice el personal de enfermería del hospital. Que está acabando con las pobres enfermeras, que no hay mascarilla, que no hay guantes. Que no hay nada para trabajar y que él no va a trabajar. al está, hospital. Están diciendo sus compañeros de trabajo. Que desde el patio de su casa quiere dirigir el hospital. Esa es la esperanza que tenemos. Por eso fue que por primera vez el doctor Luis Nelson Rosario Socia, director provincial, dijo que están ocupadas casi todas las camas del, del municipio, de la provincia de Duarte. Que están en un 86%. Fue por eso que lo dijo. Se están por sincerizar. Déjalo ahí. Bueno, las canallas. Me informo aquí de último minuto que el merenguero Quique Mancún murió en un accidente de tránsito en los Estados Unidos. Y ahora le voy a leer algo para que ustedes sepan a propósito del COVID. Se ha registrado el caso de un paciente no fuera aquí en República Dominicana, aquí. Los registra en el team. Buah, vayan ahí a la página a la portada digital. República Dominicana ha registrado el caso de un paciente que permaneció 272 días positivo con el COVID-19. Siendo el caso que mayor cantidad de tiempo ha captado el sistema hasta el momento, dando positivos al virus entre una y otra prueba. El sistema de vigilancia epidemiológica registra una lista de 343 casos de personas que han permanecido, atención a este dato, 343 casos de personas que han permanecido positivas con el virus 90 días en el país. Eso lo dijo el doctor Donald Schwick, de director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud. Y ya estamos igual Dice que recuerda mucho el primer caso, no es que tengo que decirlo, el italiano, no recuerda todo el mundo. El italiano Claudio Pascualini, yo me aprendí el nombre, duró 54 días positivo a las pruebas de PCR que se realizaban aquí.